Buenas noches, Junau. Buenas noches, Facebook. Buenas noches, YouTube. Vamos a iniciar esto: ¿qué es? Tus más grandes temores se muestran en este para hacerlos, en este para hacerlos. sentidos esta noche. Estás en el encuentro con el desconocido En encuentro con el Gracias a Pablo Maidana Buenas noches, sean bienvenidos Pablo Maidana, hola Oxlack me encanta tu contenido, saludos desde Palermo, un abrazo Pablo Maidana que nos manda 50 pesos argentinos le agradezco a toda la gente que me apoya con sus donaciones, con los superchats y con la buena vibra también allá en Yunao con las manitas arriba gracias a todos, Ángelo Contreras me mandó 200 barritas dice ya se falta un en vivo saludos ¿qué es aceptar? ¿acepto las barritas o aceptar que es una llamada o qué es? ¿o, o es para aceptar las 200 barritas? a ver si yo pongo aceptar pues fueron 200 barritas o no entendí en you know. Yunao pero bueno, gracias chicos, gracias Angélica García que está viéndonos también en YouNow, un gull también, Ángelo Contreras, a Tuberculiano, Tuberculiando. Buenas noches, saludos desde Puerto Vallarta, Tuberculiando. Ya acaba de llegar nuestra compañera de esta noche, nuestro, nuestra compañera Melisa. Melisa, buenas noches, ¿cómo estás? De esta y de todas las noches, ¿no? De esta y de todas las noches. Sí. Bueno, sí, ¿no? ¿O no? Sí, sí, de esta y de todas las noches. Oye, uh. tengo una cuestión aquí con el micrófono, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. ¿Sí? Sí. Porque me acabo de dar cuenta que está totalmente destruido, no sé qué le pasó. Ya eh. de tanto tiempo que no lo habías usado. <risa> Pudiera ser, pero no, el botón de encendido está hundido. ¡Ah! Y está medio abollado, o sea, como que se cayó. Un fantasma. Fantasma en el trabajo. Y es que es precisamente de lo que hoy vamos a hablar, de fantasmas en el trabajo. Así lo es. Pero bueno, entonces sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Excelente. Sí se bueno. escucha muy bien. Espero que todos se escuchen bien, que estén listos, que tengan un cafecito o algo. Hace bastante frío ya eh, por este lado de Norteamérica. Recuerden que estamos en Norteamérica y pues hay mucha gente de Sudamérica que... Les está llegando, pero la primavera a nosotros, el invierno. Y vamos a empezar ya con los fenómenos paranormales, con las historias de terror. Melissa y yo hemos preparado un programa especial hablando sobre los fantasmas en el trabajo. Lo interesante de esta noche es que también nos van a poder llamar por teléfono para contarnos sus historias. Vamos a recibir llamadas telefónicas e incluso nos pueden mandar videos e imágenes por WhatsApp que ya van a poder ser visibles muy bien, no como antes que les tenía que poner el teléfono, ahora sí ya las vamos a poder ver bien en pantalla. ¿Qué te parece si empezamos, Melissa, con un mensajito que me llegó, porque hice la pregunta en mi página de Facebook, sobre okay. si tenían experiencias en, paranormales en el trabajo. Gustavo García escribió lo siguiente, yo creo que sí, esperaban, ...porque siempre a la hora de la salida la banda decía... ...vámonos porque aquí espantan. Ok, pero pues ese es un dicho bien común, ¿no? ...en México, de la, de la cultura mexicana. ¿O oh, no? Vámonos ¿no? porque aquí espantan. ¿Tú también lo dices? ¿En el trabajo? <risa> no. Pero sí lo digo en otros lugares. Ah, ok. Así en lugares la... donde sí espantan. Ok, yo sí lo he dicho, yo siempre digo... Vámonos, porque aquí espantan. Como que si llegas a una casa de terror y no te quieres meter, si sí dices eso, ¿no? Oye, sí. Fíjate que está viéndonos aquí Noxer, Exploración Urbana, mi hermano de allá de León, Guanajuato. Ojalá se nos pueda hacer una llamada, Noxer, y nos cuentas una historia paranormal que te haya sucedido en el trabajo. Voy a poner el número en pantalla de una vez, para la gente que quiera llamarnos esta noche al WhatsApp, o que nos pueda mandar un audio, lo que quiera mandarnos un audio o un WhatsApp, o hablarnos por WhatsApp, y nos cuente sus historias paranormales. ¿A ti te ha pasado una historia aterradora en el trabajo, Melissa? Fíjate que sí, y fue hace, hace no mucho, eh, digamos que hace como un año en el trabajo donde justamente estoy todavía. Ah, okay. ¿La cuento ya o okay? qué? Cuéntala, cuenta para iniciar, y ahorita si te interrumpe alguien... Pues la, la guardamos. Ok, fíjate que hubo un tiempo en el que estuvimos entrando a trabajar a las 4 de la mañana. Entonces había mucho, mucho trabajo. Teníamos que estar ahí 4 de la mañana. Y eran justamente en estas temporadas, como que noviembre, diciembre, que había como más carga de trabajo. Entonces pasa que. Fíjate que todo se prestaba. Fuck. Todo se prestaba para. Como para vivir cosas aterradoras porque estábamos en un clima terrible, o sea, había como que una helada y cosas así. Y las noches eran todavía más oscuras y estaba como que todo así muy caótico. Y bueno, en una de esas idas al trabajo, pues a las 4 de la mañana entrábamos yo creo que unas 7 personas. Entonces el lugar donde trabajo tiene un sistema de luces que si no es horario como que regular las luces se apagan automáticamente y hace cuenta que es en donde están todas las personas y tenemos como una bodega bastante grande que es donde tenemos que trabajar a esas horas y pues resulta que ahí estamos como siete personas y me tocó estar donde se supone que está toda la gente y las luces tenían que estar prendidas, entonces este sistema de repente apagaba, no, no puede ser esto, apagaba todas las luces por completo ¿Qué se te cayó? Hay fantasmas en el trabajo. El antipop. Oye, siento que me voy por las ramas, disculpen, yo trato de ser breve y concisa y, y empiezo a, a contar. Ves siendo más directa. ¿Qué sucedió, pues? Ok, es que si no, como que no, no tiene chiste la historia. Okay, bueno, entonces era una madrugada fría. Okay. Yo bajaba en mi automóvil por la avenida principal, el Freeway 5. Es que si les enseño imágenes, de verdad es un lugar que, o sea, bastante aterrador. Bueno, la cosa es que yo estaba sola en una parte donde se supone que corre mucha energía, la verdad, todos los días, pero eran las 4 de la mañana. De repente se van todas las luces y yo todavía estaba tranquila porque dije, bueno, es algo normal. Pero el momento que se apagan por completo todas las luces, empiezo a escuchar y lo escuché tan clarito. Yo nunca cuento estas cosas, o sea, y a la gente que ve mi contenido le consta que yo soy muy clara de que no, a mí nunca me pasa eso, pero se empieza a escuchar una risa de niña, o sea, ni siquiera es como que una risa de una persona que estuviera ahí, no había absolutamente nadie y la risa fue demasiado clara, entonces yo no lo pienso y me voy corriendo a la bodega donde están las otras seis personas y al momento de que entra a la bodega me ve mi supervisor y me dice que ¿Qué tienes, estás pálida y yo nada es que me dio pena decirle digo nada es que se apagaron todas las luces y ya fui a prenderlas, me acompaña alguien más y me regreso al momento que me regreso de nuevo se vuelven a apagar todas todas las luces por completo y es algo que no o sea no debería pasar porque ya las estás prendiendo se supone que el sistema automático funciona cuando no, cuando no hay nadie usándolo. O sea, al sí. momento que das la instrucción, ya se sí. queda así. Entonces se vuelve a apagar todo y de nuevo escucho las mismas risas. Yo me trato de convencer de que, ok, a lo mejor es alguien. Sí. Se prenden las luces solas esta vez y había como una puerta donde entran a checar la, la, los empleados. Pero ya ves que debajo de las puertas siempre quedan como una línea donde tú ves como las sombras si alguien camina. Sí. Yo vi clarito como que alguien caminando, pero era imposible que estuviera alguien ahí porque si alguien llegaba tenía que tocar un timbre para poder entrar. El timbre no se tocó y había como gente caminando de ese lado. Pero todo esto a las 4 de la mañana y te digo, es un lugar donde corre mucha energía. Entonces, acompañado de las risas, era evidentemente que alguien estaba en el lado del marcador y después de eso pues ya fue lo único que pasó y me han pasado más cosas ahí ¿Cómo en ese lugar eran las risitas que escuchaste ¿cómo hacían? es que eran como de niña o sea, pero eran risa burlona a ver hazle <risa> así <risa> justo así, así nah, ¿cómo era? <risa> sí, como, no era como a ver, a ver haz una risa tú no, tú eres la que te sucedió <risa> lo paranormal a ver, haz la risita que... de las niñas es que no era una risa como simpática, ni una risa así como, era como jajaja ja, ja, ja, ja. <risa> algo así, ¿sabes? Como jajajajaja, así ja, ja, ja, ja, ja", algo así. Okay. Pero el chiquito, es que la digo y suena súper, suena o sea, ni siquiera da miedo, pero era una risa como, sí, como burlándose, pero de niña, pues. Como que te estaban haciendo una travesura con lo de las luces. Yo creo algo así. Entonces, este, pues, um, no le conté a nadie. Una compañera del trabajo sí me dijo el que escuchaste algo, viste algo. Y ya como que le dije, sí, la, lo escuché como unas risas. Y ya sí me contaron que de repente como que pasan esas cosas, porque en estos meses es cuando cambian el horario a entrar así de madrugada. Y pues ya, digamos que es normal. Hay otra parte en esa bodega que es como un segundo piso. De hecho, al... al yo subía mucho a Instagram ese pedazo porque, hace cuenta, es un espacio súper vacío y subes unas escaleras y está totalmente solo. Entonces, ahí ya, ya se ha visto como a un señor que anda caminando por ahí. Nadie quiere nunca ir a prender las luces porque se ve la silueta tal cual del tipo ahí. Y sí se murió un empleado, pero no en la tienda, o lo que tengo entendido, no en ese lugar, pero... Este, pues dicen que de, de pronto podría ser, yo le voy más a que como en el lugar este corre demasiada energía de demasiada gente demasiada de, de repente hay mucha energía negativa Pudiera ser que esa acumulación de energía de repente forme estas cosas que uno los confunde con personas pero no sé, o sea es lo, lo que me ha pasado y si sí fue un evento como súper clarito si sí escuché las risas súper claritas y si sí me dio un chingo de miedo porque nunca me había pasado nada así o sea, sí, unas risitas burlonas y, y eso jugaban con las luces, como que sí, era algo extraño, sí, da miedo. Dice aquí en You Now, eh, Home Good, dice: Yo trabajo en una escuela, se supone que todas fueron panteón. Sí, ¿no? La, la clásica historia de que la escuela ha, ha sido un panteón. Ahorita que platicaba sobre que las luces se prenden, se prenden solas cuando uno entra a un lugar y también se apagan si no hay movimiento. Si, si has visto eso sí bueno pues da mucho miedo cuando entras a un baño en un hotel en un lugar que tiene ese sistema que es muy grande el hotel o es muy grande el lugar entras y no hay encendedor encendedor para la luz simplemente se prenden las luces y cuando estás en el baño si estás sentadito y no te mueves pues se apagan y tienes que andarle así. Ajá, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y este sistema es el de la tienda, pero también llega una hora en el que sin importar si hay movimiento o no, se apaga todo por completo. Pero es de que 11, 12 de la noche ya cuando es hora de cerrar o así, entonces te digo era normal, pero ya cuando uno le mueve, ya cuando vas y le picas ahí, este, ya está bien, ya no pasa eso. Y en esta ocasión sí está pasando pero creo que también tuvo mucho que ver como las fechas que eran como todos estamos viviendo cosas extrañas, no sé no sé a qué atribuírselo, pero sí escuché súper claritas las risas de las niñas wow diría que era una niña tal vez una niña, eh, si alguien quiere hacer la llamada puede hacerla por whatsapp o mándenos un audio también, reproducimos el audio no se preocupen, Zacarías, claro que me puedes llamar, o Diana Lucía Benítez, Diana Mándanos un mensaje o llámanos y cuéntanos una historia paranormal que te haya ocurrido en el trabajo. Aquí tengo un mensajito. Hoy se me acaba de perder. ¿Por qué se me perdió un mensajito? Ahorita lo. Lo vuelvo a encontrar. Sobre precisamente los fantasmas en el trabajo. Tenemos 52 sí. mensajes. Dice, en la escuela donde trabajaba, realizamos una junta en un aula que se utiliza también como bodega. Y en esa ocasión, algo tocó el piano, movió cosas del lugar y hasta voltearon sillas. Salieron todos corriendo. Mira, eso es Fabiola Berenice, es la segunda que trabaja en una escuela. ¿Qué pasará en la escuela, eh? Porque parece que cuando todos los niños se van, cuando la escuela queda sola, suceden cosas... Sobrenaturales? Es que creo que en los trabajos donde más pueden pasar cosas, justamente, es como escuelas, hospitales, psiquiátricos, cárceles, ¿no? Y creo que es por lo mismo de que hay mucha energía corriendo todo el tiempo, energía que traes de tu casa. Hay gente que, digamos, que no vive como situaciones muy, muy eh, buenas. Y ahorita comentaba Dani Leal ahí en el chat que siente justamente que últimamente ha corrido como mucha energía negativa y creo que va de la mano. Creo que es más fácil ver cosas cuando está corriendo como mucha energía de este tipo. A ver, ¿qué dice? Yo trabajaba de gerente en Walmart y estaba contando todo el dinero y también escuché una risa muy diabólica y me salí corriendo y me fui a mi casa. Justo a mí me pasó así en una tienda, o sea, fue esa, como esa risita. La risita burlona, es que los fantasmas se burlarán de nosotros, ¿les dará gracia que nos espantemos? Pues no sé, es que también como que la, la... es que qué otro sonido puede hacer para llamar la atención, podría ser llanto, ¿no? Sí, hay muchas historias también paranormales con llanto, aquí dice Oscar René Santa Cruz Sí carnal, yo trabajo en una empresa del gobierno y trabajo de noche Hago turnos, una vez llegan, un, hago turnos. Una vez llegando al turno, al entrar al edificio en el vestíbulo estaba casi todo oscuro. Solo estaban prendidos los focos hacia donde estaban los baños. Lo que me hizo voltear fue un ruido extraño, como de castañuelas. Ya que a esa hora eran las 10 de la noche, no hay nadie en esa parte del edificio. Solo los compañeros a los que me tocaba relevar. Al voltear hacia donde venía el ruido, era hacia el área iluminada, donde estaban las puertas de los baños y en medio de la entrada hacia los baños se movía algo oscuro como una proyección, una película, no te sé explicar, pero como si fuera una proyección, y parecía una mariposa gigante que de color negro o verde subido al mismo tiempo que hacía el ruido extraño, se movía como si vibrara o bailara, era muy grande, más de dos metros, las puertas miden 2 metros 10 y esta proyección la superaba por mucho, al ver eso me detuve para observar bien. Yo pensé en un momento que era una broma de alguno de los compañeros, pero en ese momento comenzó a despegarse de la pared y ya tomó forma humana. Primero despegó la cabeza y la parte del rostro se veía mucho más oscura y traía como un traje como de buzo o algo así, porque con la luz que estaba en el pasillo le brillaba parte del traje que parecía de hule, como el de los buzos. Así se fue despegando de la pared hasta que cayó al piso Quería como unos 10 centímetros. Al caer cayó en cuclillas como los brazos, con los brazos o, le que, o lo que parecían brazos hacia el frente. Y empezó a moverse a patitos en cuclillas y se fue metiendo detrás de una máquina expendedora de dulces que había ahí. Lo que más me impactó fue que se fue despegando y al final del cuerpo se fue atrás de él como una víbora raptando. Ante esto yo apuré el paso hacia la sala donde trabajo, al entrar los compañeros que estaban se asustaron y me dijeron que sí, que pasaban cosas, yo le pregunté por qué y me dijeron que traía la cara descompuesta, se me notaba muy raro y les expliqué lo que había pasado y les dije que no pasaran por el vestíbulo, me hicieron caso, me miraron muy serios y muy atentos, salieron por la puerta de emergencia esa noche, espero leas mi historia, disculpas mis faltas de ortografías, pero te escribo desde mi cel. Pues claro, tuve que andar corrigiendo casi todo el tiempo la historia. Corrigiendo en el momento porque está escrita. No, no puedes imaginar. Mínimo una disculpa. Bueno, se agradece. Oye, este, es que, a ver, ¿Tú piensas que te, tenemos algo que ver nosotros en qué es lo que vemos o en qué es lo que se nos aparece o nuestra energía de ese momento? Si es alguien, un niño riéndose o si es una figura adulta o si es un llanto, porque según yo también tengo entendido que cuando es un llanto es como para atraerte. Y digamos que en este caso podríamos decir que cuando es una risita es como tú dices que te están jugando una broma o algo así, pero yo pienso no sé si haya como este algo escrito de esto de que si sí, cuando es un niño que es una risita si es una broma pero si es un llanto es un adulto es para atraerte con algún fino algo hay una historia que habla en Veracruz sobre que el llanto de, de un bebé en un puente eh, las personas escuchan que está llorando el niño y entonces van a buscarlo porque pues obviamente se se, este, se preocupan de que haya un niño que lo hayan abandonado por ahí van y encuentran precisamente al bebé y entonces lo cargan pero al, cal, al cargarlo el niño le, le crecen los colmillos se le ponen los ojos rojos le salen cuernos y se comienza a reír mucho no y nada más se ríe o sea no hace nada es una historia de Orizaba sí, es como como si fuera un, un demonio simplemente que ese llamar a las personas para después burlarse de ellos. Tenemos ya un mensaje de, de voz. Nos mandaron un, un mensaje de do, voz. Eh, eh, eh, eh, aquí vamos a, a poner la, la pantalla para que puedan verlo también. ¿Dónde estamos aquí? Vamos a compartir pantalla. Archivo, comp compartir pantalla. Ventana. Uh -huh, compartir. Estamos compartiendo ya y vamos primero con este mensaje que nos mandaron. Voy a, a, a poner esto. Pasa que me, me salí de la transmisión de YouNow, no sé por qué. Esperemos que regrese la transmisión a YouNow. Dice lo siguiente, no me dice nada, pero vamos a escuchar lo siguiente. Vamos a escuchar este audio. Buenas noches. El motivo de mi mensaje es porque en el lugar donde yo trabajo es un hotel, pero es un hotel eh, relativamente joven, porque tiene como cuatro años desde que se fundó. El detalle es que antes de que fuera hotel era un terreno baldío, por así decir, pero la construcción que estaba ahí era de un hospital, un hospital que tuvo muchos años, pero anterior a eso era a las afueras, se podría decir que de la ciudad, ¿no? Lo cual era tomado como un antiguo cementerio, eh, ya que abuelas mía, mías, de mis amigos, todos lo han dicho que antes ahí, por todo lo que es esa zona, se, se prestaba para eso, para lo que era un cementerio. Bueno, el detalle es que... <coughs> muchos huéspedes han llegado a decir oye, no hay niños hospedados o algo así, familias y yo les pregunto o otros recepcionistas en el aspecto de, bueno, porque la pregunta no, porque ya sabemos a qué van, resulta que muchos huéspedes de distintas partes, eh, inclusive de otros eh, países como Estados Unidos o cosas así nos han comentado, es que vimos a un niño con zapatitos blancos todos han dicho lo mismo, casi siempre es por la misma área. Bueno, se escuchará medio raro, pero en una de esas tantas veces que estaba platicando con gente que ya tiene rato trabajando ahí, desde que se fundó el hotel y con los mismos que ayudaron a la construcción, el cableado y todo eso, me llegaron a decir que sí, que cuando se derribó todo lo que era el hospital abandonado, ahí encontraron pequeños huesos pero que nunca les dieron santa sepultura, nada más como que hicieron otro agujero y los volvieron a, a, a pues enterrar, por así decir. Otra de las cosas que me ha pasado es que yo estaba en recepción y es una recepción con dos entradas, una que da, eh, digamos que el lado izquierdo y otra el lado derecho. En una de esas yo estaba ocupado realizando unas facturas y unos pedidos y yo clarito escuché cómo venían pasos de lo que sería mi lado izquierdo y pensé ah bueno es un cliente pero cuando volteo no había nadie pero claro escuché los pasos de, pues, de cuando alguien se viene aproximando a ti esas son las experiencias que ha pasado en mi lugar de trabajo saludos saludos saludos dice me gustaría aclarar que el gerente y dueño nos han dicho si sí, alguien les pregunta ustedes digan que hay familias hospedadas para que no vayan a asustarse los huéspedes ni nada fíjate que apenas me pasó una experiencia paranormal en un hotel que, que fuimos a a michoacán ahora en día de muertos qué te pasó pues bueno eh, llegamos ya tarde al, al hotel no había muchos hoteles porque precisamente como era día de muertos eh, pues las habitaciones estaban todas eh, ocupadas entonces nos tocó un hotel muy alejado del centro y era un hotel que estaba bonito pero desde que nos dan las llaves iba, iba a Italia, iba a otros, otro compañero iba yo también y entonces a mí me dan la, la llave de la habitación y era una cruz, era una cruz y tenía el número 13, y le digo, no, no, no, jugando les dije en recepción, no, no, porque a mí me da la número 13, no se vale. <risa> y pues ya, ¿no? Como que bromeamos y, y nos subimos a la habitación. Entonces llegamos a la habitación y todo, eh, me desmaquillé porque tenía la, la carita esta de calavera, entonces me tardé desmaquillándome, bañándome y demás, y también a mi pareja, Andrea, también estaba ahí conmigo, y a la hora de que nos dormimos, pues apago las luces y todo, y como yo me tomo mis pastillas para, para dormir y para ansiedad, depresión y todo eso, pues me da muchísimo sueño inmediatamente que me las tomo, ¿no?, y más las gotitas, entonces me las tomé, y ya estaba durmiendo, estaba tratado de dormir como, yo creo que unos 10 minutos después de que apagamos la luz. Y se escuchó que movieron llaves dentro de la habitación, pero pues la habitación era un cuartito, un cuartito y el baño. Movieron llaves y le, y le digo a Andrea, oh no, no, no, no, no, puede ser otra vez. Y prendo la luz, reviso todo y pues nada, ¿no? No, no había, no había nada. Un lado no había llaves la llave de cruz que tenía Ay. estaba al lado en el burrocito que está junto a la cama y pero pues, sonaba así dentro de tu habitación o como en el pasillo como si alguien se estuviera acercando para abrir la puerta o algo? no sonó adentro sonó completamente adentro alguien ade adentro de la habitación es como Ay. si hubiera si movido llaves entonces por eso me espanté y luego luego porque supe que eso no era normal y le dije no no no no no no y Andrea este, también se, se levanta, buscamos y no había nada. Bueno, sí pude dormir porque pues las gotitas me hacen dormir. Oye, pero como a qué hora fue esto? Eso ya era como a las 3 de la mañana, más o menos. ¿Crees que sí tenga algo que ver la hora? Pues es que como siempre estoy despierto a las 3 de la mañana y pasan las cosas. Yo no <risa> sé si sea que son, que o pase todas las no, toda la noche o, o, o ha sido coincidencia, pero eran las 3. Entonces... Me duermo y yo creo que como a las siete y media de la mañana me despierta un ruido me despierto y escucho claramente cómo le están dando eh, vuelta a la puerta entonces me, me fijo pero nadie abre la puerta y entonces me doy cuenta que la puerta que estaban abriendo era la que estaba de frente que era la del baño porque el baño lo habíamos dejado cerrado y todavía que me levanto alcanzo a ver cómo se abre o cómo se abrió la puerta, se quedó abierta. Y digo, no puede ser, ¿no? Esto ya no es normal, ¿cómo, cómo se da solita vuelta la, la perilla y se abre la puerta? Le hablo a Andrea y le digo precisamente lo que sucedió. Y pues entre me cree y no me cree, ¿no? Pero bueno, pues vuelvo, vol vol volvemos a dormir. ...y no sé, yo creo que pasó una hora después... ...cuando ella también me despierta... ...y digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ...porque me levanté y fui y cerré la puerta... ...y después, como una hora después... ...me pega y me despierta... ...y digo, ¿qué pasó? ...y se, se volvió a abrir la puerta... ...y efectivamente la puerta se había vuelto a abrir... ...pero pues tenía una perilla normal... ...algo que, que no se puede abrir... ...y se abrió sola dos veces... ...entonces... Eh, ...ya cuando nos fuimos del hotel pues eh, le dije a la, a la muchacha que estaba en recepción, dije, oye, ¿aquí no, no, no espantan? Y es como, no, aquí no pasa nada. En otro hotel que tienen los dueños sí espantan, pero en este no. Y le digo, ¿y por qué tienen tantas cruces? Porque las llaves eran cruces, tenía como, pues hay cosas en las paredes de cruces y en nuestra habitación había una cruz grandota sobre la cama. Y entonces le digo, ¿y por qué las cruces? Y dijo... No sé, es algo que le gusta al dueño, pero yo creo que sí espantaban en ese hotel, ¿eh? Oye, pero ¿no crees también que tenga que ver, este, no sé, que tú de, de pronto traigas algo ahí cargando contigo y que por eso te pase eso o nunca te había pasado? Ay, puede ser que, que precisamente sea eso que mencionas, que no sea el lugar. Que a lo mejor uno trae cargando estas energías o estos entes o estas cosas porque son muy molestos. O al menos a mí lo que me sucede es como si trataran de molestarme, eh, como de burlarse un poco, no, no como de, de pedirme algo de un fantasma errante, algo así, no. Es como que lo hacen por fastidiar. Que también creo que se puede manifestar más fácil este tipo de, de entidades como que en determinados lugares, ¿no? Pues, eh, no sé, mira, aquí también me, me escriben mucho sobre los hoteles. ¿A ti no te pasó nada en un hotel? Mira, aquí dice uno, trabajo en un motel y dicen que ahí espantan porque todas las noches escuchan gritos. Ok. Melisa no le entendió el chiste, ¿no? Melisa no le entendió el chiste. Ay, ¿sabes qué pensé? O sea, qué inocente soy, Dios mío. <risa> Yo dije, ha de estar, puede ser también como delincuencia, ¿sabes? O sea, lo último que me pasó, eso denota mucho mi soltería y mi soledad, ¿crees? porque lo último que me pasó por la mente fue eso, qué cochinos, Porque qué son así, oigan? No te Arles pasa? mandó veinticinco pesotes mexicanos, saludos a y Melissa y a toda la banda de Moco, gracias por estar con nosotros, Arles, buenas noches. Entonces, nada. ¿Ni gritos uno, ni nada has escuchado? Uno trata de ser serio. Este, en hoteles, fíjate que tengo una de un hotel y fue como aquí en Matamoros, que yo sentí, me sentí como Lisa Lam. Ajá. O sea, pasa? si ubicas la historia de Lisa Lam, creo que muchos aquí la han de ubicar. Sí, la, la mujer que desapareció en el elevador y apareció muerta en los tinacos de ese hotel, ¿no? Sí, yo me sentí así porque, fíjate, salí justo... De la habitación, porque había como una maquinita, ah, pues ya sabes que en todos los hoteles hay como estas maquinitas de, como de dulces y cosas. Sí. Entonces salí yo a la maquinita y estaba intentando comprar algo, y como que estaba todo muy silencioso, y no, po no, no podía comprar algo y me regresaba, pero así como que sentía que me estaban viendo, y empecé a sentir así como, o sea, te lo juro, no sé por qué en mi mente era como... Seguro esto le pasó a Lisa Lam, ya sabes, como se mete al elevador y ella está como escondiéndose de algo. Sí. Así yo sentía muy fuerte esa necesidad como, como de esconderme igual. Cuando volví no sirvió la maquinita, este, y era como un pasillo súper largo para volver al cuarto. Y cuando volví al cuarto, igual como en las ventanas, la cortina era muy delgadita, nada más pasaba por ahí gente, pero en el hotel no había nadie trabajando, o sea, estaba todo oscuro, también fue como de madrugada, y pasaba sí. la gente así como buscando a alguien, como vigilando algo, como vigilando, no sé, no sé, como raro, pero creo más que hayan sido fantasmas, era como personas ahí buscando algo, y pues estamos en una ciudad, digamos que, no muy segura por así decirlo entonces no sé pero así tal cual que me hayan espantado no creo que me han espantado más en mi casa que en hoteles bueno vamos a, a ver ahora una otro mensaje de alguien más mira nos han mandado ya muchos ya muchos mensajitos vamos a escuchar estos estos audios que nos han mandado sobre precisamente fantasmas en el trabajo vamos a escucharlos Hola Oxlack, ¿qué tal? Buenas noches. Este, mi nombre es José. Uh, ahorita que estaba, estaba viendo tu directo de los fantasmas en el trabajo, de las cosas extrañas en el trabajo, pues me vino a la mente una, una anécdota bastante particular que, que me ocurrió a mí. Uh, resulta que yo trabajo en un taller de bobinado, soy electricista. Um, en ese taller de bobinado, resulta que había un baño. En ese baño había una regadera, la cual yo utilizaba para bañarme, porque después de trabajar, pues yo me iba a ver a mi chica. Entonces, este, siempre, siempre que me bañaba, yo cerraba el taller por dentro. Se salían todos los trabajadores y yo cerraba por dentro, todo estaba bien cerrado y me metía a bañar después. Resulta que una ocasión, acabando de trabajar, este, pues total, como siempre, se fueron todos. Yo de las herramientas que estaba utilizando. Fui por mi mochila, donde traía la ropa. Siempre llevaba la ropa de mi casa al trabajo en una mochila. Fui por la mochila de mi ropa, calenté agua, este, puse un poco de música y me dispuse a bañarlo. Eh, cuando estaba tomando el baño que será pues ya prácticamente para salir la puerta del baño es una puerta grande de metal que se cierra con un pasador también de metal bastante grueso entonces um, yo estoy tomando mi baño, me estoy bañando estoy terminando de bañarme cuando de repente cuando de repente escucho Tres golpes bien fuertes en la puerta del baño, este era una puerta de metal grande, eh, por lo cual, o sea, para, para hacer que suene fuerte una puerta de metal gruesa, se necesita golpearla con bastante intensidad, entonces, fueron tres golpes bastante fuertes que me sorprendieron, um, yo me asusté, creí que era mi patrón, creí que yo había hecho algo mal en el trabajo y, no sé me sí. enojado o algo hasta me sorprendió y le dije ahora, ¿qué pasa? ¿qué, qué está sucediendo? Uh, me puse la toalla rápido, salí, revisé y no había nadie este, salí hasta afuera a asegurarme de que estuviera cerrado como yo, como yo dejé para asegurarme de que no había entrado nadie extraño de la calle o algo y pues Um, increíblemente no había nadie y es una experiencia que en lugar de darme miedo me asombró porque a mí este, pues me llama la atención ese tema de de como que lo extraño, lo paranormal y vivir una experiencia de ese de es, o sea así en carne propia se siente bastante increíble, fueron como te comento, fueron tres golpes increíblemente fuertes en la puerta del baño, la cual era una puerta de metal bastante gruesa, no es una puerta así convencional de la de, de, la de patio, por decirlo así. Era una puerta bastante gruesa y los golpes se escucharon bastante fuertes. Y hasta ahorita se me sigue enchinando la piel. Ok, ah, ok, le, le dieron unos toques. ¿A ti te han tocado, Melissa? sí. Pero ¿sabes que Estaba leyendo ahorita que alguien dijo de que... ¡Ay! Oxlack. Ok. ¡Ay, Melissa! ¡Demonios! No sé ¿Te tocado, qué... Eh? ¿Eh? Te han tocado, Melissa. Te han toqueteado. Han... Ya, ya, ya basta. <risa> Mira, ya estoy toda roja. ¿Melissa okay. queriendo ser seria? Eh... Okay, pues. Te... Se me olvidaba que esto es moco, oye, este, chin, antes ah, decía, estaba leyendo ahorita un comentario que decían de que mis historias ni dan miedo, y es que creo que influye bastante el cómo uno cuenta la historia para que nos crean o no, o sea, si tu historia genera miedo, te creen, pero si tu historia está contada así como bien chafa, <risa> como las cuento yo, es como eh, fa falso, ¿sabes? Falso, <risa> sí, necesitan que, que sean así como tenebrosas, que de verdad den miedo, para que digan, no, no, sí, yo, yo sí te creo, y si, si desvarías, es como que, ah, nada, no, no le pasó nada, era ¿Sí? que, que alguien quería entrar al baño, como pusieron ahorita en los comentarios. Ajá, pero es que hay veces que uno siente tanto nervio que la única manera de contar la historia es como la más normal, o incluso tú solito, no sé, te da risa de, de pronto, y así te sientes más tranquilo, ¿no?, <risa> Pero además de que este me, me hayan toqueteado una vez, sí me toca. ¿Ya viste ese mensaje, Melissa? No, ay, no, qué mensaje. ¿Lo puedes leer? Ok, un amigo le decíamos el piano embrujado, por las noches se tocaba. Ay, se me por las noches que dice se toca solo. A un amigo le decíamos el piano embrujado porque por las noches se tocaba solo. <risa> Oye, ese no lo sabía, ¿eh? <risa> el pie. Oye, pero eh, no tiene tanto sentido porque los pianos no se tocan solos, ¿no? <risa> por eso era el piano <risa> embrujado. Ah, ok, ya. <risa> <risa> ok, a ver. Este, Una vez me pasó aquí en mi casa que justamente había grabado un video así como eh, de esos que han mirado. no me acuerdo ni qué, pero acababa de grabar y editar algo y terminó bastante tarde, entonces yo ya estaba como para dormirme y estaba acostada viendo la tele y tengo una ventana en mi cuarto que da como a un pasillo del patio, o sea, no da a la calle, da a un patio que está como a un extremo de la casa. Y hace cuenta que yo estaba acostada y escucho, creo que ya la había contado, entonces... Fue muy clarito como el toquido y fue muy clarito que estaba en mi ventana y en, en ese tiempo no había, no tenía cortina. Sí. Entonces yo como que le bajo a la tele eh, incluso apagué el aire porque el aire como que genera sonido también para ver de que se escuche bien. Y me quedo acostadilla y de nuevo ya cuando digo, ah, fue mi imaginación y me pongo ya en lo que estaba haciendo otra vez empezando a tocar de nuevo. Okay. Y ya me quedé yo de que no, fue mi imaginación, si escuché y me quedé yo otra vez en pausa y así, de nuevo de cuenta. volvía yo a lo mío normal y volvían a tocar pero ya cuando volví a quitar el sonido fue como más rápido o sea, el espacio de tiempo en el que volvieron a tocar fue tan pronto que yo me levanté de la cama para ver la ventana o sea, la ventana está todavía un poco alejada de mi cama y me levanto y no veo nada y está como todo oscuro y me vuelvo a acostar y vuelven a tocar, pero más, así como más fuerte. Yo dije, madre, alguien se mete a mi casa. O sí. sea, ni siquiera pensé algo paranormal. Dije, alguien está en mi casa. Y me alarmé mucho, ¿no? Entonces, en vez de pararme ya, porque dije, si me paro, me van a ver. Le grité a mi papá, de que, papá, acá súper fuerte, yo en panico. ¿Cómo gritaste? ¿Cómo grité gritaste? horrible porque ya, o sea, mira. Así de, papá. No, pero feo de que me, me están matando, se cuenta. Porque mi papá, si no es así, no se levanta. O sea, okay. le tengo que gritar de que algo bien ojete pasó. Y eso le empecé a aplicar ya cuando salían arañas o cucarachas y yo quería que la matara. Y era, ¡papá! Así como que algo bien ojete pasó y mi papá en chingo sí. se levantaba, no bien asustado. Y así grité y este, y no, esta vez no reaccionó. Y hace cuenta en lo que yo estaba gritándole, seguían tocando. Y yo estaba de que madre, es chingo se metió y por qué las perras no ladraron. Yo estaba súper asustada. Y ya viene mi papá y le digo, están tocando la ventana y se asoma y se queda de que, a ver, se queda aquí conmigo un rato, no pasa nada. Y me dice, si quieres vete a mi cuarto y yo me quedo aquí y se quedó un rato en mi cuarto y me dice, no, no suena a nada y que fregada. Y ya me regreso yo a mi cuarto, me siguen tocando. Y, ya le dije, a que, papá, es en serio, yo estoy escuchando bien clarito, hay alguien, no sé cómo estén tocando, no sé si están desde el techo, como que de pronto se bajan, no, no sé, porque las perras digo no ladraron, pero le dije, yo estoy segura de que hay alguien en la casa, entonces salimos, este como que me dijo, espérame aquí, agarró algo y salió al patio solo a checar, las perras se metieron a la casa, o sea, la traíamos a los perras así como que buscando y así, se, se subieron al techo a checar, no había absolutamente nada, no había nadie, pero esa, te digo, no, no eran ni las 3 de la mañana, eran como entre 1 y 2 de la mañana, pero me estuvieron como hostigando bastante, sí. al grado que yo no pude dormir en mi cuarto ese día, y creo que fue lo más así de que, este, como, no, no fue lo más, pero sí fue una de las que me quedó más marcada, porque, te digo, yo no hubiera usado a mi papá, a menos que hubiera sido algo de verdad, feo, y yo nunca lo relacioné con algo paranormal, yo en serio pensé que alguien estaba dentro de mi casa oye, ¿y okay, los toquidos eran en la pared? no, ¿Sí? en, la, en, ¿En, la la ventana, de... en la ventana, la ventana. Ajá, en la ventana ¿y la ventana dónde da? la ventana da como a un este como al, es que se cuenta que mi casa está rodeada de patio Ajá. y uno de los de los pasillos del patio es el que está como en la ventana la ventana Sí, qué y, y, nada más? sí, topa como que no, si sí hay como jardín, hay palmas y eso, y hay una, una barda grande, que es como ya la división de la casa del vecino. No, pues es que sí es como, como si alguien se hubiera metido y te estuviera molestando. Sí, porque de hecho una vez, fíjate, yo pensé como que había alguien a huevo, porque era muy clarito, o sea, no era como, ya ves que lo paranormal deja esta intriga de que lo escuché, lo sentí o no, o sea, siempre te deja dudando de que lo que vi fue real, o sea, de que tú mismo lo dudas, esta vez era tan claro que no, no había como lugar a duda. Sí. Y pues yo no estaba como que ni dormida, ni tomando o sea, eh, estaba como que con todos mis sentidos alerta. Y una vez, eh, en una ocasión yo vivía en otro lugar, esto sí fue una persona que qué pedo, qué pinche miedo, este, vivía en otro lugar que eran como un edific unos edificios de dos pisos y se cuenta eran varios, eran como dos, cuatro, seis, así eran varios ¿Sí? entonces si tú te salías por una de las ventanas y lograbas subirte al techo de ese lugar, podías saltar al techo del vecino, o sea era digamos fácil como que andar de techo en techo okay. entonces esa vez fue igual en mi cuarto, lo raro fue que como supieron que era mi cuarto, porque está en mi cuarto y fueron con piedritas estaban aventando piedritas a mi ventana, esa vez yo también me quedé como que estoy escuchando bien pero no hubo como momentos de, de silencio, las aventaban constantemente bastantes piedritas y ya cuando empezaron a hacer muchas fue cuando yo me di cuenta, incluso me asomé y vi que estaban aventando piedritas y vi la mano y todo. Ah, ok, o sea que era un vecino que... Era, ¿que? Sí, era un, un, un tipo así todo loco que estaba como de acosador, ¿sabes? ¿Te acosaba un vecino? O sea, no a mí tal cual, pero en ese momento no sé bajo qué efectos andaría, pero sí estaba en la ventana de mi cuarto aventando piedras. No manches. Sí, eran los, esto fue hace mucho, eran los tiempos que no era como tan común de que pusieras rejas en tu casa, o sea, como que todo el mundo, y más en las ciudades así como chiquitas, como todo el mundo, este, era, eh, no. confiaba mucho, confiabas mucho de que, Ay, hasta la casa sin llave y así, ¿no? Entonces, este tipo se, como que ya empezaba a, a meterse así como en los patios de gente y cosas así, pero esta vez que me tocaron la ventana, lo relacioné inmediatamente con que, pues, es posible que alguien desde el techo pueda estar haciendo eso, cualquier persona como ágil, digamos, lo podría hacer. Digo, que no es tan fácil como meterte a mi casa, pero posibilidad existe, entonces... No era nadie, evidentemente, te digo, buscamos en el techo, en el patio, las perras buscaron, no había absolutamente nadie, pero sí me estuvieron tocando. Estuvieron tocando. Bueno, entonces sí resultó que te tocaban. Mira, vamos creo, a. Creo que había hecho el video de una persona que habían matado de una manera súper trágica. Y de hecho, ¿sabes? vez, hasta en la edición, cuando yo estaba editando, me pasaban como cosas raras, como que estaba editando y ponía una canción que siempre pongo de fondo. Y ya cuando ya estaba listo todo, la canción era otra canción. Cosas así como extrañitas esa semana que fue el video ese del asesinato del tipo. Y hasta soñé con el chavo que habían matado. Entonces, yo creo, yo creo firmemente que sí tiene mucho que ver como la energía este, y las cosas que hagas en ese momento, ¿sabes? Yo pienso que sí tuvo que ver el video que hice con que estuvieran tocando ese día, porque ese día soñé al chavo este también. ¿Cómo lo soñaste? Soñé que hablaba con él y como si lo conociera, o sea, no fue un sueño como feo, pero fíjate, cuando estaba haciendo el video yo sentí que no lo debía de hacer. O sea, tú sí. estabas haciendo un video sobre el caso de una persona que habían matado ahí cerca de tu Ajá. casa. No, no, cerca de mi casa, pero era un chavo que había tenido una muerte muy trágica. Okay. Estaba haciendo ese video y fue después de la edición que yo me quedé con una sensación como fea. Hasta sentí como que siento que no debo hacer este video porque me por, falta morbos, como man. información. Yo estaba, era puro morbo lo que estabas haciendo. Eh, pues no, no tal cual morbo, porque <risa> nunca lo hago de esa manera. Oh, ¿Qué te no. pasa? <risa> ¿No estaba haciendo nada más por vistas? Para reírte ya. No, no, no, no, no, no, jamás mis videos son así. Vamos es, a pasar a... Ajá. Y ya, ya, ya basta, ya basta de mí. Vamos, vamos a ver a, más historias. Vamos a pasar ahora con alguien que nos ha mandado, Mapachito, le vamos a poner a esta persona. Mapachito. Ay, no, soy yo. Hoy no traigo una cara tan amigable, amigos, lo siento. Lo siento. Testigo Testigos de Jehová. No, miren, por eso uno ya no quiere contar las historias porque luego se están burle y burle de las historias de uno y uno aquí abriendo su corazón. Mapachito. Ok, ya, ¿Sí, ¿sí me escuchaban? No, no te escuchamos. Bueno, yo no. Bueno, bueno, bueno. Yo ya te escucho. Ah, ok, ok. Ok, ya leo lo de Mapachito, ¿no? Sí. Va, dice, buenas noches. Mi historia es algo diferente, Hace tiempo estuve trabajando en un centro de tecnología y conforme íbamos terminando el trabajo nos íbamos yendo. Al final me quedé yo solo, pero no recuerdo la hora, pero sí recuerdo que ya estaba entrada la noche. Lo que me pasó es que estaba preparándome para salir y escuché un ruido muy fuerte como de trompetas. No sé si alguien las haya escuchado, pero se les llama de hum o las trompetas del apocalipsis. Al final me quedé helado escuchando atentamente ese sonido. Lo raro era de que venía del cielo. Yo les conté a mis amigos, familiares y a mi pareja y nadie me creyó. ¿Tú sí le creerías que escuchó las trompetas del apocalipsis? Claro, de hecho, hubo bastante gente que las estuvo escuchando, ¿no? Sí, estuvieron escuchando las trompetas del apocalipsis, supuestamente, o, o ese sonido raro en la noche, Hubo temporadas, ¿no? Hubo como tiempos como que aparecían esos sonidos y después dejaban de ser virales y luego otra vez volvieron a sonar. Yo recuerdo que por ahí en 2011 y después en el 2016, 17 aproximadamente. ¿Pero tú crees que si sí pase o crees que la gente como que de pronto se alucina porque está así muy asustada por no sé las épocas feas que estamos viviendo y así se imaginan cosas porque no sé si te acuerdas pero cuando inició como la pandemia y todo esto hasta incluso se veían cosas muy relacionadas con el apocalipsis en ah, el cielo. Sí. sí cierto tienes razón tienes razón que se veían que se escuchaban nuevamente los sonidos verdad eso en el 2019. No, y, y cu cuando inició la pandemia, por, como por mayo del año pasado, ¿sí fue el año pasado? No, ya van dos. ¿Dos años? Ah, fue en el... Oh, ¿En serio? ¿No es sí. cierto, no? Dos, dos años ya. Ya casi dos ah, años. Porque yo me acuerdo que incluso te, yo yo lo llegué a escuchar, pero yo escuché los sonidos debajo de la tierra. Y te conté a ti, pero no me creíste. ¿Los sonidos debajo de la tierra? ¿Cómo sí. es eso? Pues son, como yo yo lo percibía como si estuvieran trabajando debajo de la tierra como maquinaria y lo raro era que pues estábamos en toque de queda a las horas que yo escuchaba esos sonidos como que eran justamente en las horas que nadie podía salir, pero máquina yeah. esto acá en Texas, pero los sonidos como del cielo yo lo vi mucho como en México. Ok. Déjame compartir la pantalla ¿Por qué crees que en México Y no en Estados Unidos? Eh, no sé, o sea No sé qué sería Yo escuchaba, o sea Yo en, en Estados Unidos Nunca escuché lo del cielo, escuchaba Debajo de la tierra Cosas así, y luego lo empecé a relacionar Con que es, Estaban haciendo algo ¿Sabes? Como que no era una casualidad que estuviera el toque de queda en esas horas y tampoco era una casualidad que fuera en todo el mundo. Sí. Porque como que a esas horas estaba pasando algo. Y pues como toda esta situación fue global entonces sí tenía sentido como que todos estuvieran a las mismas horas haciendo eso que nosotros no podíamos ver. No sé, de pronto llevando una guerra debajo de la tierra pudiera ser. <risa> Son los los eh, intraterrestres estoy tratando de nuevamente de poner el whatsapp en mi computadora porque pasó un fantasma en el trabajo y no sé se cerró la aplicación pero ya está volviendo a abrir para escuchar otros mensajitos que nos han mandado sobre fantasmas que han sucedido cosas paranormales que les han sucedido mientras trabajan hay mucha gente que trabaja de noche en diferentes áreas, en diferentes formas y claro que les ha pasado cosas raras, cosas extrañas. Estamos abriendo el WhatsApp, denme Dé, unos segundos, mientras puedes mandar unos mensajitos, leer unos mensajitos mientras abre, porfa. ok dice aquí nos nos tafla, nos tafla. Si si es debajo de la tierra, mejor cuidarse, no vaya que se haga hueco el piso como ese video de Dross. Okay, Aquí ya, me, pero... me voy a dar publicidad. Melissa tiene canal de YouTube. Ah. Si sí, tengo canal de YouTube, se llama Melissa con doble s e y h y así están todas mis redes sociales. Pero ahí subo videillos también. Okay, ok Sigan a, a Melisa. Mira, es que se ve oscura la pantalla. Eso es lo raro que. Pero ¿qué es eso? ¿Es el WhatsApp, el WhatsApp. o qué es, lo que es El WhatsApp se pone oscura mm. la pantalla. ¿Por qué ok. Está... No tengo idea, pero aquí me sale como si uh, estuviera. Ah, ok, ya, ya, ya, ya vi tu pantalla. Creo que ya, a ver, inténtalo poner. Ah, no se volvió a poner negra. Se puso negra, ajá. ¿eh? Ok, dice Zeus, bueno, en ese aspecto sí hay que tener seriedad y juicio. Me tocó trabajar en un panteón y créeme, no quiero ahondar. Y si en efecto ya era escéptico, pero vi con mis ojos muchas cosas inexplicables. Zeus, cuéntanos una de las cosas que viste. Ok, dice Brujita Jezebel, Brujita Oli, tal vez era una señal alertando de la primera plaga de la muerte. Puede ser, yo, es que fíjate, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la gente fue cuando empieza a ver es, como mucho movimiento en el cielo, como los ovnis, aliens, y hay demasiados testimonios de muchas personas, y la gente empezó a decir de que no, se lo están imaginando. Y yo no creo, en verdad, que tanta gente se pueda estar imaginando o pueda estar viviendo las, las mismas cosas. O sea, aquí de pronto era mucha gente como que de los mismos sectores como en Estados Unidos, por decir, veían cosas en el cielo y las grababan o escuchaban cosas. Y los tiempos que estábamos viviendo como que tampoco ayudaban, pero no creo realmente que sea la imaginación de todos. O sea, creo que sí estaba pasando algo. Melissa, ¿qué dicen aquí? ¿Qué tal el video del chupacabras? ¿Qué pasó Oxlack? ¿Ya lo viste? Ya tengo funciona? este, ya tengo el mensajito, los mensajitos aquí. A ver, vamos a ver, ¿se ve la pantalla? De los se mensajos? ve tu pantalla, ¿Se ve, se ve la pantalla de aquí, del StreamYard. ¿No se ve la pantalla de los mensajes? No. ¿Se ve la pantalla de StreamYard? Estamos viendo tu, tus cosas privadas. Oh, oh. Bueno, vamos a, lo voy a leer así, dice Hola, mi experiencia en donde trabajo va así Trabajo en un lugar de aquí en Guatemala En fin, la primera vez que me pasó Estaba en el patio de atrás de la institución con otros compañeros Y cuando me agaché para levantar unas cajas Una sombra negra pasó a la par mía Como que caminando Y le pregunté a otro compañero si la había visto Y me dijo que sí Pero que él vio que la sombra o silueta era blanca no sé si a cada quien se le manifiesta diferente porque no lo sé. Esto pasó, pasó hace unos tres o cuatro meses. Lo otro que me pasó fue que estaba en mi oficina y tocaron la puerta y cuando salí no había nadie. Volteé a ver a los pasillos y nada. Por un momento pensé que era un compañero de trabajo de la oficina de enfrente que estaba jodiendo, pero no. En el mismo, en el mismo día cuando fui al baño me estaba lavando los dientes y la volvieron a tocar pero no pude ver quién era, por eso me esperé a que volvieran a tocar y cabal tocaron y cuando vi otra vez en los pasillos no había nadie. Le fui a contar la experiencia en ese mismo día a otros compañeros y ellos me dijeron que les pasó lo mismo, pero a uno de ellos estaba solo y le tiraron la mochila para el piso. Una trabajadora del mismo lugar se quedó algo tarde, dice que ahí por las 5 pm vio a un niño en el pasillo, lo cual puede ser verdad o no, los guardianes dicen que le bajan la cadena del baño todas las noches y tocan las puertas, pero ya es normal para ellos, de mi parte por lo que me pasó creo que sea verdad jejejeje je, je, je. ¿Cómo ves, oye eso sí si da miedo, de que imagínate que eres de estas personas que se quedan de vigilantes en, una, en unas oficinas en un departamento, algo así y que mientras estén ahí sentados en la oscuridad eh, si quieres tú viendo su, su teléfono o algo así, de pronto se escuche en el baño que le bajan. Eso ah. ha de estar de miedito, ¿no? Sí, de hecho los guardias tienen bastantes historias así, ¿no? Pero, ¿tú crees que sea el lugar, o sean las horas, o sea la persona? O sea, un conjunto de todo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, o sea que lo que influía para ver algo o para sentir una presencia sea la hora, o sea que en cualquier lugar a determinada hora pasa, o sea el lugar de que forzosamente tuvo que haber pasado algo en ese lugar, o qué más, o que seas tú que traigas algo contigo. Es que yo creo que pueden ser varias de las cosas que mencionaste, ¿no? O sea, no es solamente una cosa, sino son varias de las que mencionas. O sea, crees, a ver, o creen ustedes, este, público, que si de, de repente vamos a un lugar donde haya algo, lo podemos, lo podrán, podremos, podríamos cargar con nosotros. Vamos a esperar a que la gente comente. Vamos a leer mientras otra historia que nos mandaron a WhatsApp, ¿te parece? Ok, ajá. Uh -huh. Dice... Hola, buenas noches. Un saludo desde Colombia. Para no alargar el tema, un vecino de enfrente de mi casa comenzó a trabajar como guardia de seguridad del cementerio. Vamos a contestarle, a ver qué, qué nos... Okay, sí, sí, sí, sí, sí. Hola. Hola, hola. Yo me escucho o no? Hola. Uy, terminó la llamada. Bueno, Ay. dice que comenzó a ser parte de guardia de seguridad del cementerio central aquí en Bogotá. El caso es que es totalmente escéptico. Ay, qué miedo. ¿Sí, bueno? ¿Sí, bueno? Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Oxla, ¿cómo estás? ¿Qué me tal? Llamo Ernesto a tus órdenes. ¿Qué tal, Ernesto? Aquí te tengo registrado como Alberto. Ah, me imagino que era el dueño del otro teléfono. Ok Ernesto, pues buenas noches Luego reciclan recicla los números también Sí, ¿verdad? ¿Cómo estás sí, mi hermano? ¿Qué me quieres contar? Bien, gracias Pues mira, yo estuve trabajando En el banco Y la verdad es de que en la, el área De cajas de seguridad Fíjate que pasaban cosas extrañas Porque la empresa de seguridad privada Que, que nos trabajaba nosotros De hecho estaba, bueno, se puede decir el nombre Estaba Manamex, entonces sí, claro. Y estando ahí, sí si iban, si iban y hablaban conmigo porque yo era el gerente de las cursales y me dicen, ¿sabes qué? Fíjate que está, hemos estado viendo que sobre todo en la madrugada se activa la alarma y hemos estado viniendo. No te han platicado yo, no, nadie me ha dicho nada hasta que me empezaron a decir, ¿sabes qué? Si sigue activando la alarma hay que tener mucho cuidado, pero en los videos que me llegaron a mostrar como dos o tres, se veían como sombras dentro de una bóveda, que de, de hecho de por sí es fría, bueno pues bajaba todavía más la temperatura y lo que llamaba la atención era como, es que no sé, eran como bolsas negras, por decirlo así, flotando en las cuatro paredes de la bóveda. No sé si ubique las cajas de seguridad cuando el cliente va, ah. tiene una llave, yo traía otra llave y los dos, entre los dos abríamos su caja okay. y había una puerta con una habitación y el cliente ya ahí metía cosas, sus pertenencias de su caja de seguridad. Sí. Entonces esto pasaba muy seguido, incluso en hora de trabajo, digamos que de 9 a 4 de la tarde, que es el horario de, de un banco, se accionaba la alarma, entonces yo le decía a mis compañeros, ¿sabes qué? Me metía a desarmar la alarma. ¿De dónde? De las cajas de seguridad. Otra vez, y pues el protocolo es salir, salir todos los empleados, o sea, los clientes pues también saben que salgan un poquito. Sí. Y en lo que llegaba la empresa de seguridad junto conmigo, pues ya yo tenía que llamar a un teléfono especial para sí. que me desactivara la alarma. Era un rollo pero no había nadie, que era lo más curioso, hasta que esto siguió, porque todavía siguió más de un año, esto siguió así, y ya fue un gerente o algo así regional de ahí, de seguridad, me dijo, ¿sabes qué? Sí. Vamos a quitar las cajas de seguridad. Vamos a quitar las cajas de seguridad porque hemos estado viendo cosas que, pues que sí nos llaman mucho la atención y, y entre que si es este alguien que intenta como robar o algo, las vamos a quitar. Se tardaron como tres meses en sacar cajas viejísimas, te estoy hablando, gente que tenía ahí desde el año 74, 75, tenemos los expedientes okay. y todo lo entregamos, todo lo que había ahí y entonces en la número 1028 y 1042 yo recuerdo, eh, de hecho hoy tengo unas fotos, te las voy a pasar para que las veas. Claro. sacaron las de la empresa de seguridad las cajas y había huesos, había huesos. Humanos. Había huesos humanos ahí. Huesos humanos con anillos de oro, collares, como tipo vudú, cosas así también, muñequitos pues, y, y en dos cajas se encontraron eso de quién era, quién o sea, sí tenemos el nombre de una persona, pero no, pero eran expedientes viejísimos. O sea, estaban dentro de la caja de seguridad de estos huesos humanos. Dentro de dos cajas de seguridad, porque todas, las, o sea, los clientes que tenían vigente y su expediente, digamos, su caja de seguridad, se les informó con anticipación que re, y que se les iba a migrar a otras sucursales donde hubiera cajas de seguridad para que se le para que tuvieran todavía el servicio quien lo quisiera conservar. Okay. Eh, eh, eh, pero la gente que se le llamó y eran teléfonos que ya ni existían en el sistema, gente finada, o sea, gente ya muerta, me imagino, sí. se intentó contactar a sus familiares y no, y lo que, lo, los que llegaron a encontrar en cajas de seguridad de gente que a lo mejor ya estaba hasta muerta, pues siguen sí, resguardo todavía hasta que alguien lo reclame, sus hijos o sus nietos o algún familiar. Pero sí me llamó la atención que el de... Porque yo estuve en todo ese proceso. Sí. En ese proceso fue una semana completa de seis días. Eh, estar ahí eh, checando todo, todo, todo, todo. ¿Cómo? Porque yo tenía que estar presente, hacer una relación de cada caja por caja de seguridad que se abría. Sacar fotos con ellos, sacaron fotos con evidencias, video. Incluso hubo un momento... Incluso como eso de las 2 de la tarde, se empezó a poner muy fría las sucursales, ya no te digo en la bóveda donde estábamos, sino en todas las sucursales, hasta los clientes, oye, está como muy frío, no apaguen el aire acondicionado, no, pues es que el aire acondicionado está prendido, sí, pero a ver, permítanos, o sea, era un sistema que sí se hizo muy feo y bueno, pues eh, cuando sacaron las cajas de ciber, sacaron los huesos, y eran, eran, eran restos humanos. Oye, sí. ¿le tomaste yo foto le, a eso? Le pensé que se, se hizo foto, le saqué foto. Y si me dijeron, no, re, no le por favor, te pedimos que no, no hagas mal uso. No no, no, no, no, no, nada más me llama la atención. Collares muy extraños. Todo eso lo metieron en bolsa, sacaron foto, los pusieron un folio. Sí. Y este, todo eso se lo llevaron. fíjate ¿a dónde? No sé, ya no me quisieron decir. Eso... En esa sucursal la, la terminaron por cerrar. La cerraron completamente porque ya, ya era algo como que en la noche se activaba mucho la el y se veían cosas. Ya no solo en la bóveda, después de retirar los huesos humanos de estas dos cajas, sino ya era en toda la sucursal. Y esa sucursal, bueno, era dueño a una persona, no era como tal el banco, porque a veces el banco renta como arrendamiento, no sé si me explico. Sí. Y, este, y pues me imagino que le dijo al dueño, ¿sabes qué? Ahí está tu negocio, tu local, grande, gracias. Y nosotros nos retiramos. Eso, eso, eso fue muy curioso, ¿verdad? Pues sí, sí, bastante curioso. Y en las cajas de seguridad, eh, digo, en la cámara de seguridad, ¿se veían eh, cosas? Sí, hubo una ocasión donde me dijeron, ¿sabes qué? Este, te, te hablan de seguridad, contesté. este ¿Sabes qué? Te, va, te vamos a enseñar unos videos, quiero queremos que vengas. Este, eso fue mucho antes de que ellos determinaran que se iba a cerrar. Yo acudí, me los enseñaron los de seguridad, es que Normalmente nunca ellos, de hecho, gente si me escucha que trabajo ahorita en un banco, ellos nunca te van a enseñar los videos por cuestiones de seguridad, de privacidad, etc. Pero en esa ocasión, como si era muy, que era muy seguido lo que pasaba en la sucursal, a ver, ven a ver los videos y, y tú nos vas a dar, tú vas a ser, firmar ahorita un testimonio de lo que tú, de acuerdo a tus palabras, ¿Qué estás viendo tú? Entonces sí se veían, como te explico, como en el video. De, sobre todo en la madrugada era cuando pasaba, eran como bolsas negras, digamos, es que era como raro, como como humo negro, humo muy espeso negro, como una nube negra sí. en toda la caja, de, en toda la bóveda y dando vueltas, vueltas, y luego hacia abajo, luego hacia en el piso, como si quisiera salir, ¿sabes? Como si, como si era, quisiera salir, pero no podía salir. Ok, y, y esta uh -huh. alarma detecta obviamente movimiento físico. ¿Un, ¿Un humo podría detectarlo? Sí, también, porque de hecho la verdad, si por incendios, o sea, por cualquier cosa que hubiera fallado, uh -huh. había contraincendio y toda la cosa. Entonces esto lo que detectaba era el movimiento, el movimiento, era infrarrojo y toda la cosa. O sea, eso lo tienen los bancos que tienen, eso está en todos los bancos, obviamente en las bóvedas. Okay. Entonces sí se veía así, se activaba, o se disparaba la alarma, miraban los de seguridad y cuando pasa eso, tú, bueno, eh, normalmente pues llega toda la seguridad hasta privada, o sea, es, llegan y se desplazan y ven que no hay robo, no hay nadie, entonces hasta que mi jefe me dijo, ¿sabes qué está pasando esto? Pues, ¿qué está pasando? No, es que no está pasando nada, ¿estás dejando algo ahí? No, no, no ven, entra conmigo. Obviamente, te la voy a describir rápido, hasta la, entras a la bóveda, solamente había una silla, había una puerta, donde el cliente pues, se metía, deja, dejaba sus cosas o, o metía cosas en la caja de seguridad, había como, como una mesa, y eso era todo, estaba limpia, estaba alfombrada, todo, sus cámaras, pero sí, está, sí notaba que estaba muy helado, más de lo normal, bajaba mucho la temperatura, Ok, pues si tienes fotografías, pues me las puedes mostrar, no se las vamos a enseñar a nadie, para ver si era algún trabajo de brujería, vudú o algo así. Sí, claro, por eso te llamé porque como tú tienes experiencia en esa parte, yo paso ahorita, te digo, ya pasé eso ya, ya en un rato, yo creo que no va a pasar nada, pero sí, sí. la verdad es de que cuando yo empecé a sacar fotos, y me dijeron, por favor, te pedimos que... Mantengas discreción y no se la, o sea, no la subas al Facebook o al Internet, por favor. Este es un trabajo de, que estamos haciendo, es un trabajo como cualquiera, así como el tuyo, y ah, como muy serios también, pues es su chamba, pues son de seguridad, sí. pero como el, incluso ellos mismos, cuando las abrieron y vieron a, a unos an, los anillos y los, la, la, unas figuritas que eran como, como si fuera como un tipo de dinosaurio o algo así, sí me, así les llamó a ellos mucho la atención. De hecho, ni siquiera lo querían tocar. Traían guantes y todo, y caja por caja. O sea, te digo que se llevaron se llevaron seis días en abril, yo estuve ahí. Pero cuando pasó eso, lo de los huesos, ni siquiera los querían tocar, porque incluso querían hablarle un forense o algo así. Porque no eran de, no eran de animal, eran de personas. Ok, bueno, entonces, sí las podemos ver. Si nos mandan las fotos, sí las podemos ver. Sí, Muy sí bien. claro, con todo gusto. Ya tú determinas y cada quien determina qué fue, pero... Por último, te digo lo que, eh, lo que sí era que eh, se bajaba mucho la temperatura o de repente te digo, eh, se activaba, pero sí de que había algo en esa sucursal. Mira, para que un banco determine por cuestiones, cuestiones de franquicia, costos y si cerrar una sucursal completa, quiere decir que, que a lo mejor está en una zona muy peligrosa donde hay robos o eso, o porque de plano no les conviene ponerlo o, de, o por costos, que normalmente es raro o por este tipo de situaciones paranormales que ya sobrepasa, como ya no es de dinero ni de, ni de seguridad de, de robo, sino ya es otra cosa. Ok, y esto, ¿se puede saber dónde estaba? ¿Dónde estaba el banco? En Querétaro, en la ciudad de Querétaro. En Querétaro. Bueno, bien uh -huh. interesante tu historia, mi hermano. Eh, y pues esperamos las fotos, a ver si antes de que termine el programa las podemos ver. Claro que sí, te las, te las envío, las pones y ya que cada quien determine pues ya caga su propio sobre no pero sí ahí se ve claramente es un fémur y se ve como los dinosaurios chiquitos eran como tres piedras y eh, te digo es curioso porque era oro era cosas había hasta como sobres sinceramente ya ni siquiera yo quise tocar nada de eso pero probablemente eh, esas nubes negras porque realmente eran como te digo como nube era no sé a lo mejor era qué sé yo un espíritu atrapado no lo sé no lo sabemos porque mira como tú sabes, el mundo espiritual es muy diferente al mundo físico que vivimos diario. No hay mucha conexión directa, sí que nosotros tengamos, pero, pero es diferente, ¿no? La percepción espiritual a la física como nosotros la tenemos. Nosotros vemos, yo en el video se ve una nube, pero ¿qué tal si con otros ojos o con otra visión era otra cosa? Lo que, ¿Sí me explico lo que te digo? Sí, claro. Muy interesante estas dos eh, cosas que has mencionado, porque precisamente para la investigación de los fenómenos paranormales, pues es interesante este relato que nos acabas de compartir, te agradezco mucho Alberto y bueno, espero que sigas en los demás programas viéndolos, por si de pronto te acuerdas de otras historias, nos vuelvas a llamar Claro que sí, oye, me recuerda ver a esta chava güerita, que cuando va a alguien a la calle, es un chiste, ¿no? Ajá. Que dice, adiós güera, si me muero, quien te encuera? Y están fumando los, los albañiles Okay. ok, ok, güey. un saludo, wey. un saludo, que bien, bye, bye. Todo iba muy bien, todo iba muy todo bien. bien, muy ¿no? bien <ríe> sí, qué onda con el final. A ver, quería leer esa, no la leímos, verdad? La que estaba ahorita en la ah, pantalla, la vamos a leer. Solamente, pues, ¿qué opinas de la historia? Este. Pues es que sin duda cuando, fíjate, mmm, pienso que algo definitivamente pasó ahí con los restos de estas personas y es por eso que este, pues había cierta actividad paranormal, no creo que haya sido como de brujería o algo así y creo que es cuando las personas como que no están descansando en paz se manifiestan de alguna manera entonces sin duda algo debió haber pasado y como él lo menciona este, un banco o una empresa de estas no toma una decisión así a la ligera, ¿no? Creo que a lo mejor tuviera algo que ver con algo muy feo que pasó en ese lugar. Sí, muy interesante la historia y el final, mejor pasemos sí, a lo siguiente. Eh, gracias a toda la gente que nos está apoyando con los likes, con las compartidas, con los superchats, gracias por todo este apoyo, gente, vamos a estar transmitiendo cada noche y vamos a hacer más mocos, ¿verdad, Melissa? Sí, sí, de hecho va a haber moco recargado, ya nos van a... <risa> moco recargado. <risa> Sí, ya nos van a ver a Oxlack y a mí de que en un set juntos hablando ya sin ninguna interrupción de estas que de repente hay en una transmisión de, en vivo en, en esta plataforma y va a ser un nuevo moco. Un nuevo moco el moco recargado. No sé. Vamos a, a terminar la historia de, de, de, de Colombia, de la que nos estaban platicando, que decía que había un guardia de seguridad del cementerio central de Bogotá. El caso es que totalmente era escéptico este muchacho y trajo un hueso de un muerto como recuerdo a su casa. Es decir, el, el vigilante se llevó un hueso del de un muerto a su casa. Él comenzó a alejarse de nosotros, comenzó a aislarse y dejó de salir. Las pocas veces que hablamos con él solo nos decía que estaba asustado porque el ángel negro se le estaba apareciendo y que se lo quería llevar. Hace unos días se aventó del tercer piso de su casa y casi pierde la vida. Obviamente se deshizo del hueso y renunció a su trabajo. Yo tomé esta fotografía el día que se aventó. Él, al enseñársela, se puso pálido y dijo que era el ángel negro que lo perseguía. Tomé otra foto un momento después para verificar que no fuera una sombra o algo parecido. Al momento mi vecino se encuentra en una clínica psiquiátrica. Vamos a ver la fotografía. Aquí tenemos esta. Donde dice que se ve el ángel negro. Ok, ¿dónde es? Ahí, mira, ahí. Esa como mancha oscura seguramente. Ya ¿Sí se ve? No veo absolutamente nada. A ver, dale su. Ah, ok, se ve como un hombre polilla, ¿no? Ajá, ajá, ahí, ahí donde estoy. Sí, sí, sí, como atrás de alguien. Pero atrás es... de alguien. Eh, no, no le hay nada de forma de ángel O sea, si sí se ve como un cúmulo de energía negativa y Aquí bien. tenemos otra foto donde no se ve nada Por ejemplo, no hay nada ahí Donde la calle está, está muy limpia Está limpia Muy limpia, en verdad Sí, no hay nada de basura muy limpia, Pero aquí ya tenemos Ahí donde se ve <risas> supuestamente el ángel A ver, dale más le... zoom ¿Se puede ¿No? hacer un más, más zoom? No puedo darle más zoom a ver mm. Ahí está ¿Sí se ve? Sí, se ve como, pero sí, insisto, esto no es un ángel, yo diría más que es un demonio o algo así. Sí, es algo negro ahí, no sé. Una entidad ahí fea, negativa. Pero dice que se aventó del tercer piso de su casa, o sea, imagínate, yo creo que esta es su casa, desde acá arriba se aventó. ¡Ah! ¿Quién sabe? Está en un hospital psiquiátrico en este momento. Es que y... imagínate todo, todo lo que te debe perseguir. Para que tomes esa decisión, porque aparte está relacionado con un hueso, ¿no? Algo que traía. Sí, exactamente, dice que fue porque traía un hueso. Me llama la atención a, a, aquí una persona que dijo que trabajó en McDonald's. A ver, léelo. Porque fíjense, yo trabajé en McDonald's, honestamente nunca me pasó nada, a ver. Es que ya no veo la, tu esta, la, la pantalla de WhatsApp. Ah, Ok, es que se, se desaparece, no entiendo por qué se desaparece la pantalla de WhatsApp. Ah, de, y de hecho tú lo tienes que abrir para empezar, no sé por qué lo iba a intentar abrir yo. Oh, bueno, aquí lo voy a checar. ¿Decía alguien que de un McDonald's? Decía, hola, trabajé mira. en un McDonald's y es lo sí. único que puedo ver. Ahí está, mira, vamos a leer el de McDonald's, aunque no lo vean, yo lo leo por ustedes. Okay. Yo trabajé en McDonald's y se decía que tanto en el congelador como en el almacén, aparecía una niña, e incluso tanto temprano en la mañana como ya en la noche, a, al ir a esos lugares podías percibir que alguien te observaba o veías pasar una sombra, se sentía horrible porque cuando menos tocaba entrar, cuando me tocaba entrar a las seis de la mañana para abrir la cocina pues tenía que ir a esos lugares por los productos y a veces la piel se me ponía de gallina, saludos desde Matamoros chicos, es decir, vivía para rápido, trabajaba en McDonald's y en el congelador y en el almacén se aparecía una niña y que se le ponía la piel chinita cuando entraba a esos lugares, tanto de día como de noche, eso es lo que quiso decir nuestro compañero fíjate que, que también este, bueno en Mat de Matamoros dijo que era verdad Tamaulipas sí sí yo trabajé en ese mismo McDonald's tú trabajaste ahí, ¿Qué es, solo uno Solo sí, yo sí. sí, por eso sé que es ahí. Ah, o sea, okay. bueno, fíjate que hay dos, había dos, pero uno explotó. Ah, es no, en serio. Uno explotó? Sí, sí, sí, no sé, no sé qué habrá pasado. Pero uno que estaba justo dentro de una placita, de un plaza fiesta, sí. explotó y creo que hubo gente herida. Espero que no haya habido muertos porque Oxlack se rió súper feo. Pero solo sé que explotó, se quemó y lo cerraron, está ahí el espacio solo. O sea, explotó, explotó el gas o algo así. Sí, sí, explotó. Ah, pues es que tú ya no sé cuándo estás bromeando, cuándo dices <risa> algo. Alguien de Matamoros que pueda confirmar mi historia. Que el, que el McDonald's explotó, es que me imaginé el McDonald's explotando, o sea... Es que sí fue algo así, o sea, explotó como una máquina y lo tuvo, o sea, ahorita el espacio está totalmente cerrado, pero sí, digo, espero que no haya muerto nadie, literalmente explotó, aquí dice Daniel, que es de Matamoros, que sí explotó, sí, sí explotó. Manches, explotó. Y pues en el otro, sí había historias, fíjate que yo recuerdo como del refri, que creo que nadie nunca se quería meter a ese refri, y me tocó algunas dos veces ir, porque pues de entrada es un lugar súper frío, ¿no? Hay cha chamarras gigantescas afuera porque no te puedes meter a menos que te pongas una de estas chamarras. Y sí. está súper oscuro, pero es un espacio demasiado reducido, yo creo, como para que haya espacio de que alguien te espante. Nada más que es al, al mismo punto que volvemos siempre. Yo creo que en estos lugares donde va mucho, mucho tipo, mucho tipo de gente... Siempre andan corriendo muchas energías y en ciudades como estas, es donde hay mucha delincuencia y todo eso, donde pasan cosas muy feas, siempre la energía que corre, pues no es de, o sea, es negativa, vaya. Mira, dice ahí que incluso explotaron los negocios de un lado. Uh -huh. Ok, entonces, discúlpame, espero que me reí. No, reír. <risa> no ya, ya te reíste, ya. <risa> pues es que fue algo raro. <risa> Sostén tu risa, ¿en okay. ¿Qué, qué año pasó eso? No, creo que fue, fue hace relativamente poco, o sea, no fue hace de que... Mil ah, años. sí, hasta hace, hace poco fue. Sí. Ok, entonces, ¿tú trabajaste en el McDonald's? Sí, cuando era muy joven, yo tendría como unos 16 años. Y no pasaba nada de eso de lo paranormal, de lo que estaban diciendo. Es lo que te digo, o sea, a mí no me contaron esa historia en sí, nada más que, o sea, se sabía que nunca nadie quería entrar ahí. Pero yo siempre se lo atribuí como que, ok, es que está súper frío, lo que sea, sí llegué a entrar unas dos veces, pero es todo, nunca nadie quería entrar, es lo que sé. Ok, qué lástima que ahora no puedo compartir la pantalla, porque alguien nos mandó un video precisamente de algo que captó en su trabajo. ¿Y no se puede ni el chiste? Este, Pues es que como que sirve y no sirve, quién sabe. Déjame cancelarlo, vuelvo a abrirlo. Ok. Y a ver si, si se puede compartir la pantalla para que veamos ese video. Y si no... Mañana podríamos hacer la continuación, porque ya viste que, no has visto, pero nos han llegado muchos mensajes, eh, eh, audios de fantasmas en los, en los trabajos. Sí, sí, sí, definitivamente, y no nada más en los trabajos, yo creo que hay que este, darle espacio a más lugares, ¿no? Dice Abraham Cruz, o sea que Melissa fue la que alguna vez me dio mi cajita feliz y no me di cuenta, y caritas Seguramente. Seguramente, sí, mi trabajo era más... Este, era un puesto que se llamaba anfitriona. Creo que ya no existe ese puesto, pero incluso mi uniforme era diferente. Yo me encargaba de organizar las fiestas, vendía postres y pintaba caritas también. Órale, era como las fiestas que se hacen ahí en el... En el sí, man... hacía globoflexia también y traía un mandil rojo. ¿En serio? Uh -huh. Sí, se hace globoflexia. Sí, ustedes me ven aquí muy tranquila, pero... Pero en mis ratos libres hago perritos de sí, hacer perritos. Uy, me quedan muy bien los perritos, espadas, flores, este, como se dicen, chupones, de todo. Así como un payaso de cuenta, pero ah, mejor. Mira, vamos a ver si tengo alguna, algún audio, porque, ah, mira, híjole, Alberto ya nos mandó las, me nos mandó un video pero no lo puedo compartir, gente, ya de... Ay, Dios mío, ¿qué estoy viendo aquí? Ay, ¿qué es eso? ¿Ah, sí se puede ver? No, pero se escucha. Se escucha, déjame ver si puedo compartirlo, estoy batallando por compa compa compartir la pantalla. Solo quiero decir que eso ni siquiera es una ganga, o sea, están hablando mucho de calzones al 2x1 en suburbia pero honestamente... No, no los compren, yo digo que están malgastando su dinero ¿De qué? Que <ríe> están hablando aquí todas las muchachas de aquí del chat De que andan comprándose calzones al 2x1 Ok, ahí se, ahí se puede ver Este, sí, ahí ya podemos ver Ay no, ay no, quita eso, quita eso es, No, quita eso, es algo súper feo ¿Sí? Sí, quítalo o sea, yo no oh, sé. Clara, eso. No, ¿por qué lo vimos? ¿Qué, ¿Qué era? No vi nada. No, era algo bien feo. No, no, no. ¿Qué era? No vi. Es que se ve borroso, ¿no? O poco se veía. Sí se veía. Ay, no, mis ojos, desver. ¿Qué? Yo no, yo, yo lo veía borroso. ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Quiero llorar! ¿Qué era? ¿Qué era? ¿No puede ser? Esto es más feo. Esto es más feo que cuando vino el, el muchacho con el X en la cabeza. ¡Ay, no! No, no manches, lo puedo creer. Lo voy a... Mira, es que sí. Fíjate, comparto esto, pero... ¡No! ¡No lo pongas otra vez! Ok. <risa> ok. ¡Ay, no! ¡Qué <risa> ¿Por qué mandan esto? ¡Qué pedo! ¡Pinchos enfermos! ¡No manden eso, suigan, ¡Es un programa serio, chingado! Ok, no vi, la, no vi que, que... Yo vi a alguien como un payaso que estaba ese video, así que dice que no. No, era un video feo, Ox, Feo. Feo. Ok, entonces, ¿por qué? Es, yo, no, yo estoy compartiendo la pantalla y... Eran nos... como dos personas peleando. De una manera súper grotesca no manches. Sí, sí. Ok, déjame. Tenía tanto miedo que se, se clarificara la imagen, yo estaba en que, no, o sea, ah, ahorita se, se ve borrosa, bien. se va a clarificar. No se borrosa. Sí, se veía borrosa, pero creo que ah. era bastante claro lo que estaba pasando. Ah, ok, ok, ok, sí, porque yo no vi nada, no le, no. No le tomé forma, déjame. ¿No viste? No. ¿Quién te mandó eso? No sé, pues es que yo lo puse y tú dijiste que lo quitara, ya no, ya no vi. Como yo estoy utilizando el programa para ver si puedo compartir. Ay, oigan, estábamos bien emocionados queriendo ver el video. Ok, déjame déjame verlo yo primero, ¿qué hay atrás? Deja ver qué. Era no por. Era no por, ¿seguro? <risa> Dicen, era una chica con la pose del pollo. <risa> Okay. Literalmente me imagino a alguien así como con pose de pollo, literal Oye, pero es que fue Alberto el que se supone Fue Alberto el que nos llamó por teléfono Neta, fue esa persona Ay, pues es que con lo que dijo al final Yo creo que es de esperarse que mande ese tipo de cosas Ok, bueno Vamos a ver si hay alguien que nos puso los audios Dice Ok, aquí tenemos otro, vamos a escuchar estos audios Dice, buenas noches comunidad, primero contexto, habíamos hablado de mi tía entre días sobre distintos puntos, pero sobre todo que nos dijo que nos jalaría los pies, hace dos días en mi casa mientras dormía me desperté de la nada y mi hermana tenía frío, nos da el aire del clima directo, así que le iba a abrazar y subirle la pierna derecha, en eso el dedo gordo de mi pie izquierdo fue jalado y sentí clarito un frío notable más que el del aire que tiraba el clima, me quedé viendo en esa dirección y la neta me imaginé todo cliché. ¿Qué haría si mejor me. Imaginé todo cliché. ¿Qué haría? Así que mejor me dormí y dije que sea lo que Dios quiera. Ok, vamos a escuchar los audios. Ya ves que en las estufas está el que. Pues para aprenderlas, ¿no? Que las apachurras, las giras y te sale el gas y Tú las haces chispas con cualquier cosa y aprendes. Bueno. En estas tapitas de tú presionas y si giras, eh, mi mamá había colgado una bolsa de basura porque el bote lo sacó para que lo... para lavarlo. Entonces, la bolsa eh, de una de las orejas la colgó por dentro. En el espacio que hay de la estufa y de la... del botón, hay un espacio que pues lo sostiene un fierrito. Este fierrito eh, pues está pegado. Pues, puso la oreja, lo colocó bien, de modo de que quedase como si estuviese colgado, quedó colgado, de hecho. Perdón, permítame. Quedó colgado. Eh, ahorita en el otro lado, te conté. ¿Qué? No entendí nada. Yo tampoco. Y de repente, pues, yo estaba aquí lavando los trastes y está, está, está a un lado mío. O sea, al lado de la estufa está lavando trastes, entonces yo estaba lavando trastes... Y mi mamá pasó, o sea, estaba aquí a mi izquierda. De mi izquierda caminó en sentido para enfrente suya, a un izquierda mía. Se fue por allá simplemente se alejó. Pero en ese, en ese paso que dio, yo vi un gato que venía hacia adentro, que venía dentro de la cocina. Pensé que era, o sea, que mi cerebro se dio cuenta de que se parecía a un bombón. Pero yo sabía que bombón estaba fuera porque yo lo... Ok, mira, si lo vamos a, a escuchar todo, se va a tardar como una media hora. Sí, es que no se está escuchando muy bien. Sí, vamos a, a ver otro más, si no, yo creo que vamos a dar por terminada esta transmisión y le, mañana le seguimos que, para ver si puedo compartir ahora sí los videos, porque nos mandaron videos y comenzamos con todos los mensajes que nos han mandado. Este, esta noche, ¿qué te parece? me parece bien, pero si sí, oigan, si van a mandar cosas sean este, respetuosos, no manchen bueno, aquí voy a leer uno último, mira dice, buenas noches Oclac, hace unos años en el 2016, yo estudiaba a la universidad lejos de casa por lo regular nunca había tenido una experiencia paranormal muy real en una ocasión en el cuarto donde yo rentaba me encontraba durmiendo en eso me despierto y hay una mujer conmigo, encima de mí, teniendo relaciones. Con la poca luz que había, me di cuenta que era una mujer delgada, buen cuerpo, el cabello largo y lacio que le cubría el rostro. Por un momento pensé que era real, y era de esas ocasiones de fiesta que conoces a alguien y pasa lo que tiene que pasar. Pero en eso recordé que me había acostado ese día tranquilo. Entonces fue cuando me di cuenta que estaba soñando y me quedé tranquilo. En eso, en mi segundo sueño, algo erótico me dejé llevar hasta que esta mujer empezó a besarme a la altura del pecho y me dio una gran mordida. Me dolió tanto que desperté del sueño y ahí en efecto confirmé que todo se trataba de un sueño. Me volví a dormir tranquilo. Al otro día cuando me levanto voy al baño a darme una ducha y para mi sorpresa tenía una gran mordida en mi pecho. La forma de la boca y dientes muy clara. Me dio muchísimo miedo. No volví a regresar a mi cuarto hasta que me ayudaron a bendecirlo. Saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta historia, Melissa? ¿A ti te han mordido en los sueños? No, pero eso es lo que estamos hablando la otra vez, ¿no? Del incubus y sucubus, ¿no? Del el sucubus y el incubus. Sí. ¿Te ha pasado que un sucubus se te haya subido? No, nunca, espero que jamás me pase, porque creo que las experiencias que cuentan estas personas son bastante, pues es una violación. Digo, lo, las de los hombres son como más amigables, como lo escuchamos ahorita, pero sí les quitan algo, ¿no? Sí les roban algo. Y las de las mujeres, bueno, y creo que también les puede pasar a los hombres el otro ente si es como, es una violación. Fíjate que se dice que cuando uno tiene relaciones sexuales, solamente es el acto el coito no sino que es algo energético que la, las personas se pasan pues energías o todo lo que hayan recogido de otras personas sí que es un intercambio de energía súper fuerte y así como que de los más poderosos que hay Sí. Uh -huh. pero en este caso pues que sea un ente que te visita así como tipo sueño, ¿tú sabes qué es lo que quita este ente a los hombres? ¿Qué? Mira, aquí dice, o sea, no sé, te estoy preguntando, aquí ah. dice sucubus para hombres e incubus para mujeres, o sea, según yo, el que es a los hombres les quitan algo, y a las mujeres les, este, pues sí, al revés, me han robado tanta energía, ay, Carlos, colágeno, <risa> ay, no, bye, Por Dios. <risa> Pues sí, este, ok, ya que todos están muy chistosos, no será que duermen con, ay no, no, no, no, si hay una historia este, de ellos, la verdad, justo podemos hablar mañana de eso también. ¿De qué? ¿Cómo? Pero es que tenemos muchos mensajitos, ahora no puedo compartir la pantalla, es lo, lo, lo que lamento de, de que no sé qué pasó con esto, pero yo ¿Sí? creo que podemos mañana seguir con este tema, y después hacemos otro para que la gente también nos comparta sus experiencias, ¿no? Sí, dicen como que esta noche está medio rara. Como que, como que quiere pintar para otra cosa, ¿no? Oye, ¿verdad? como que siempre Moco termina este, poniéndose así extraño. Sí, Pero es que es Moco, sí, es Moco. O sea, sí, si no pasara esto, no sería Moco. En algún momento tenía que pasar. Exactamente. Pues entonces vamos a despedirnos y dejamos esto... Para mañana, mañana pues a las nueve Mañana a las nueve A ver, déjate Confirmo de una vez Creo que sí, ¿eh? pero déjate con mi horario Dame un segundo ¿Qué día es mañana, martes? Sí Martes De verduras Sí, mañana a las 9 Ahí está gente Entonces mañana seguimos con este tema Vamos a compartir los audios que nos manden y los que ya nos mandaron y las experiencias de fantasmas en el trabajo. Mañana seguimos con la parte 2. Les agradezco por el momento porque son las 11 con 11. Hay que pedir un buen deseo. Y gracias, Melissa, por acompañarnos como todas las noches y platicarnos tus historias. Oye, sí, gracias a ti y gracias a todos los que nos estuvieron compartiendo sus historias y compartiendo sus puntos de vista, comentarios. Todo siempre se agradece. Recuerden, por favor, seguirme en mis redes sociales que son así como está aquí, Melissa con doble S e -Y h. Tengo un canal de YouTube, Instagram, Twitter, absolutamente todo y está exactamente igual que aquí. Entonces, gente, mañana nos vemos aquí a las 9 de la noche, hora centro de México. Los quiero mucho, les mandamos un abrazo y esto fue Moco. Hasta mañana.